una vez que hemos definido la fecha de comienzo de nuestro proyecto tenemos dos opciones para eh, programar. Nosotros podemos programar desde la fecha de inicio de un proyecto corriendo con las actividades y tareas sucesivas hasta que finalice el proyecto o también podemos programar el proyecto a partir de la fecha de finalización del proyecto esto quiere decir que vamos a fijar cuál es la fecha en la que debería concretarse o realizarse el proyecto y vamos a ir ajustando las actividades que tenemos que realizar en, en, en forma secuencial para lograr concluir específicamente en esa fecha Entonces, son dos metodologías que tenemos, la de Utilizar la fecha de comienzo del proyecto o utilizar la fecha en la que queremos que se entregue el proyecto o se concluya un, una determinada actividad. Y a partir de ello tenemos que reajustar eh, las actividades que realizamos para alcanzar exactamente a cumplir en la fecha de finalización del proyecto. Son entonces dos metodologías que podemos utilizar para este caso.